son el 495 que hay en pantalla del error de almohadilla correcto listo esto es una garantía que le voy a hacer la señora de argentina eh, vamos a, a resetearla ya se llama vale Dionor, honor ok perfecto vamos a resetearla ok eh, primero lo importante debe estar conectada al cable usb lo importante cable usb segundo no va a haber no va a haber impresiones en cola perfecto para que no tenga error de comunicación listo tercero vamos a descargar el programa en la descripción está el, el link de descarga para que te descargues el programa es este que está acá le doy doble clic muestra esta ventana no significa que sea un error no, es una ventana que pide una licencia ¿listo? La, la que me contactó ya tiene esa licencia entonces tiene garantía y le voy a proceder con la garantía ¿listo? al ejecutar se te copian estos numeritos en memoria ¿ya? se si te copia en memoria me los envía ¿correcto? le das doble clic así le das doble clic aquí pan y vas al whatsapp y me envías el numerito ¿listo? ok un momentico voy a pasar el vídeo para eh, generar la llave ya vuelvo ok correcto vamos a pegar damos clic derecho pegamos la licencia correcto la licencia es esta es una impresora ESON L495 que también es compatible con la L395 no sé la licencia es l 395k correcto? Esta licencia no se abre, simplemente se guarda acá en la carpeta No se ejecuta Vamos a ejecutar el, el ejecutable icono azul con amarillo Damos doble clic Y ahí sí se nos activa Aquí dice que la licencia es válida, se ha activado con éxito Al nombre del correo que ya fue activado, listo? Que tiene, tiene garantía Damos clic en aceptar eh, se nos abre la ventana, ya ahí se nos abre la ventana, correcto? Entonces damos clic en Select y buscamos eh, el nombre de la impresora, correcto? La L495, este es el nombre del modelo compatible para este reset, correcto? Ahora buscamos la impresora, su impresora que debe ser la misma, L495, correcto? Mucha gente hace un error de que a un programa y la impresora es, otro, es otra impresora, entonces no le va a funcionar. Debe ser el mismo modelo. Ok, damos clic en OK. Da ok, aquí se nos muestra que ya es modelo L495, que el puerto es L495. Si no te aparece el puerto, entonces la impresora no la reconoce. Y esto es causa de usar ese gratuito. Tengan cuidado. Ok, damos clic en particular Adputment ad mode Clic. Ok, me disculpan en inglés. Aquí en Waste in Pan Counter. Bueno, aquí varias herramientas, pero lo que vamos a usar es esta. Dice Waste in Pan Counter. Que indica eh, counter, que indica eh, contador de almohadilla. ¿Correcto? O sea, Waste in, o sea, que indica eh, limpia la almohadilla de tinta. O sea, limpia o limpiador del contador de la almohadilla de tinta. ¿Listo? Damos clic en OK. OK, perfecto. Damos clic en OK. Y aquí nos muestra el contador vamos clic en main es el contador principal puede que tengan varios contadores ya puede ser un contador secundario un planner o un contador boss recuerden que los contadores boss no se resetean con programas sino con eh, con un chip reseteador listo este no tiene contador no tiene caja de mantenimiento se puede resetear con software damos clic aquí en main y damos clic en chat ¿Correcto? Esto para qué? Esto para ver el contador. El contador está en 100%. O sea, cuando llegó a 6200 puntos de impresión, llegó al 100%. ¿Correcto? Le damos clic otra vez en main y le damos clic en inicializar o resetear. Clic. Perfecto. A nos muestra una, una advertencia que se va a resetear la impresora. A darle clic en OK. Aceptar. Nos clic en aceptar. Ok, ya está reseteada, ya resetío Perfecto, ahora digo a ella Que apague y enciende la impresora Listo Ok, vamos a, bueno ya podemos Cerrar la ventana, cerramos, cerramos Aquí Vamos a cerrar todo, cerremos todo Y ahí dice que está preparada Que ya se puede imprimir Listo, vamos a imprimir la página de prueba Ahí está imprimiendo página de prueba y listo mi amigo. esto ha sido todo. Si te gustó el vídeo, por favor dale click en me gusta, comparte este vídeo, no te quedes sin compartir. Dale un pedazo de me gusta y suscríbete al canal. También dale click en la campanita para que te lleguen más vídeos, ¿vale? No te, te, no te olvides de suscribirte. Que tengas feliz resto de día. Te habló Wilton Martínez. Mi nombre es Valeria, soy de Argentina y el error de almohadillas de mi impresora, el Epson L495, me ayudó Wilton a solucionarlo. El trato excelente como siempre, cada vez que lo necesito y demoró muy poquito tiempo, altamente recomendable. Muchísimas gracias.